Me he propuesto amarme cada día un poco más. Llegó el momento de querernos. Llegó el momento de amarnos. Hola amigos. Sean bienvenidos a b Les saluda Ricardo Niño. Y me complace tenerles nuevamente por acá. Me hace bastante feliz. Ya que me estoy dando cuenta... Que están tomando el paso para lograr el bienestar propio, el bienestar personal. Y eso es algo sumamente de valor que puedo decirte, que puedes darte. Muchas gracias y bueno, te felicito. Te digo gracias porque me has escogido a mí para yo decirte esto. Así que escúchame bien, escúchame. Me he propuesto a amarme cada día un poco más. Y así debe ser comienza a ver más por ti tal vez suene egoísta pero no te confundas tu amor propio vale más que la opinión de los demás ellos pueden pensar lo que quieran de ti pero no te preocupes no es tu historia es la de ellos no sé si te has dado cuenta pero el no quererte le da ventaja a tus temores te lo diré de una manera simple si no te amas a ti mismo tu vida corre peligro y tal vez suene exagerado pero es la verdad si no te amas permites a los demás hacer contigo lo que quieran y eso no está bien y lo sabes hay algo que siempre he pensado y es que deberían enseñarnos el significado de amor propio desde pequeños con ello nos ahorraríamos muchos problemas, creo. Hay personas que andan por la vida suplicando amor, sin antes amarse. Gran error. Muchos buscamos en otra persona lo que no conseguimos en nosotros, y no nos damos cuenta de lo equivocados que estamos. Solemos darle a otra persona la responsabilidad de nuestra felicidad, y cuando en realidad los únicos responsables de ella... Deberíamos ser nosotros. Debemos trabajar en nosotros. Ayudar a nuestra autoestima. Una vez logremos eso, podremos ser parte de una relación. Pero no de cualquier relación, no. Una saludable. Una en la que valga la pena estar. Si queremos conseguir estabilidad emocional, la respuesta es amor propio. Si queremos ser felices, la respuesta es amor propio. Entonces, ¿seguirás buscando tu media naranja? La verdad te entiendo que buscas. Todo lo que necesitas está en ti. La felicidad que buscas está dentro de ti. Amigo, deja de buscar doncellas. Amiga. Deja de besar sapos, esperando que se conviertan en tu príncipe soñado. Entre tanta búsqueda perderás a alguien que siempre ha estado ahí, para ti. ¿Quieres saber quién es? Levántate y ve frente al espejo. Esa persona que ves es una luchadora. Repítelo conmigo. Esa persona que ves es digna de admirar. Esa persona que ves merece ser amada. Esa persona que ves es feliz solo si tú lo eres, entonces dedícate a amarla, cuídala y cultiva ese amor para que florezca y puedas compartir tus frutos con las personas que forman parte de tu vida. Comienza a poner límites. Si lo ves necesario. Cuando estamos escasos de amor propio. Permitimos muchos maltratos. Dejamos que nos traten como quieran. Permitimos que nos humillen. Nuestra inseguridad se incrementa considerablemente. Nuestro miedo está cada vez presente. Aún más en nuestras decisiones. Incluso. Permitimos que nos maltraten físicamente. Si para amarte debes cerrar ciclos, hazlo. Y sí, con ciclos me refiero a esas personas que te hacen tanto daño. A esas personas que no te valoran. A veces lo damos por personas que simplemente no merecen nada. Amigo, despierta, amiga, despierta, es momento de hacerlo, es momento de hacer algo lindo por ti, te hace falta, lo necesitas, lo necesitas para sentirte bien contigo mismo, lo necesitas para nutrir ese amor que llevas por dentro, ese amor que pocas veces sale a flote, ese amor que tanto necesitas. Vamos, quiero verte triunfar, quiero verte arriba. Y si tú también lo quieres, entonces, quiérete un poco más. ¿Quieres saber cómo cultivar ese amor? Aléjate de las personas con malos pensamientos. Aléjate de todo lo que sea negativo, de todo y de todos. Ama lo que hagas, ama tu trabajo y asigna límites apropiados para no desgastarte si lo amas tanto como dices entonces cuídalo no dejes que ese sentimiento muera incrementa tu felicidad recuerda tus logros recuerda esos momentos increíbles que te sacaron más de una sonrisa valórate hazlo tanto como te gustaría que los demás lo hicieran considera cada uno de tus triunfos Solo tú sabes cuánto te has esforzado para lograr cada uno de ellos. Cambia un poco tu rutina. Agrega actividades que te ayuden a salir de la monotonía. Si estás en constante estrés, piensa un poco en tu salud. Medita, escucha más música. Expertos aseguran que esta tiene el poder para hacernos un poco más felices. Entonces, sé feliz a tu manera. Es más. Si tienes pareja y quieres revivir esa llama que se apagó, ya hace mucho tiempo, dedíquense a quererse un poco más. Mientras más amor, mejor estará la relación. Eso sin duda. Regálate ese tiempo que necesitas para ser feliz. Si le soy sincero, en lo particular, me encanta todo lo que tiene que ver con el chocolate. Muero por una torta de chocolate y cada cierto tiempo me doy ese gusto. ¿Ahora lo ven? A eso me refiero con darnos ese poco de tiempo para ser feliz. Sé feliz. No aparentes serlo. Nada ganas engañándote o aparentando ser alguien más enfrente de los demás. Deja de exigirte tanto. Te agotas. ¿No lo ves? Y al estar agotado no puedes hacer todo lo que eres capaz. Y terminarás sintiéndote como un fracasado. Yo sé que puedes tú sabes que puedes pero también sabes que todo tiene un límite entonces te repito comienza a aplicar ese límite en tu vida hazlo con el único fin de ser feliz este es otro caso si tu pareja no te da el amor que sientes merecer entonces déjala ya habrá alguien que sí valore lo que hagas por él por ella y mientras esa persona llega dedícate a ti a conocerte y a quererte ¿Qué te parece la idea? Amigo, amiga, cuando decidas amarte de verdad, lograrás sacar de tu vida todas esas cosas y a esas personas que te hacen daño. Lograrás sacar de tu vida todo lo que te empuja al abismo. Cuando decidas amarte de verdad, entenderás lo que es el amor propio. Llénate de amor. Inténtalo. Una taza de café.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 Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Hasta la próxima, querido, querida amiga. Y que Dios los bendiga.